Bueno pues, feliz año nuevo esta vez sí eh, Hoy voy a hacer una, una especie de review De esta guitarra Esta es mi Eduarda eh, LP90 LTS eh, Comprada en el 2006 de, de una tienda online Que se llama, o se llamaba Yo ya ahora mismo no sé si existe Se llamaba, o se llama Guitar Japan esto es una, una guitarra que la, la importé yo mismo, la pedí eh, y me la mandaron, me la pedí a Japón, eh, la pagué con mi tarjetita de crédito y me la mandaron y llegó en unos 15 o 20 días creo que lo que llegó de, de Japón El precio no me acuerdo ahora mismo exactamente pero fueron unos 600 y pico de euros digamos en, al cambio pero cuando llegó a la aduana aquí en España, pues que tuve que ir a recogerla a la aduana, eh, pues le clavaron um, ciento y pico de euros más de, de aranceles. Con lo cual, con todo, 780-800 euros aproximadamente, lo que, lo que me salió. Es una guitarra, eh, una réplica, yo diría, más que una imitación, una réplica de una, de una Les Sport del 59, como particularidades es que tiene, eh, bueno, está lacada en nitrocelulosa, eh, el cuerpo es de caoba, aparentemente de dos piezas, ¿vale? esto puede ser una pieza, no sé si lo se, se podrá ver aquí, esto es una pieza, ¿vale? y aquí tiene otra pieza, el mástil es también de caoba, y esto sí es de una sola pieza, esto es, no se ve aquí el típico corte de la guitarra, un poquito más barata, y es eh, de tipo long tenon. Long tenon significa que el mástil entra, digamos, bastante... No es simplemente aquí y hasta aquí, hasta lo que es básicamente el mástil, o un trocito, sino que entra hasta, hasta bien dentro. Esto se, se ve si quitando la pastilla, eh, pues se ve que, que el mástil entra hasta, hasta dentro. Entonces, lacado, cuerpo bastante, bastante bueno, en el sentido de que no tiene muchas piezas, mástil magnífico. Eh, más cositas, las pastillas son una Seymour Duncan, eh, esta es la, no sé si esta es la JB, o. es un juego de estos típicos, ahora lo, lo, lo investigo bien y pongo el nombre concreto, pero es un juego que venden juntas, y una es la Jazz y la otra la, la JD o algo así, vale o la JB mejor dicho, de, no de, del Whisky sino de Jeff Beck, creo que esta es la JB y esta es la, la Jazz, SD1 creo que se llama. Eh, más cositas. Eh, la tapa de arce se supone que es un poquito flameada, pero a todas luces debe ser un algún tipo de De, de veneer, que llaman, que no sé ahora mismo cómo se traduce. Una, digamos una, eh, un contrachapado, digamos, aquí puesto, una pegatina, entre comillas, lo de pegatina, ¿vale? No lo sé, ¿eh? esto creo. Con todo, es una guitarra, eh, bueno, se me olvidaba, clavijero tipo Cluson, ¿vale? Vintaje. No pone nada de cluson, pone solamente de Luxe y ya está, ¿vale? Y en resumen, esto es un, un, mi mejor guitarra con diferencia, eh, no solamente, no por el precio, porque tengo otra más cara, pero sí como en cuanto a sonido y calidad y la que más satisfacción me ha dado jamás esta guitarra. Esta es la mejor guitarra que tengo con diferencia. Y a pesar de ser una Les Paul, es una guitarra muy, muy, muy, muy, bueno, a pesar, o... Oh, por ser una Les Paul es una guitarra muy versátil, muy versátil. Le puedes sacar sonido de... Que quieres tocar rockabilly clásico, le saca sonido rockabilly clásico. Que quieres tocar rock, saca sonido rock. Que quieres tocar country, le saca sonido country. Saca el sonido que tú te salga de los mismos níperos. ¿Vale? Muy buena guitarra. Y ahora os voy a hacer una pequeña demostración de ella con un par de sonidos que tengo aquí en el FM3. Para que veáis un poco cómo suena y cómo yo la, la utilizo. ¿Vale? Y en el FM3, que lo tengo aquí abajo, como tengo el móvil ahora mismo, os lo enseño. Lo que tengo es un, eh, una simulación de un, de un Marshall JCM 800, ¿vale? Y, y ya está. Y básicamente me, me, me voy a mover en la primera escena, no voy a ni a cambiar de escena, voy a coger la escena esta que se, pone, que se llama 800, y veréis cómo de esa escena podéis sacar un montón de sonido simplemente jugando con los, con los volúmenes de la, de la guitarra ¿vale? concretamente yo esta guitarra y las de tipo Les Paul, las que tienen dos potenciómetros dos tonos lo que suelo hacer es tener un, un sonido limpio que simplemente lo que hago es bajar el volumen del, de la guitarra hasta que suena limpio Distorsionado, Que básicamente lo que hago es dejar la pastilla del puente En la simulación está distorsionada, está a tope Entonces simplemente cambio de pastilla Y ya tengo el sonido distorsionado ¿vale? Así de fácil Limpio Como veis el volumen no cambia Lo que cambia es el, simplemente que en uno tiene distorsión y en el otro no ¿Vale? Entonces el volumen no lo estoy controlando desde la guitarra como tal El volumen lo tendría que controlar desde, en este caso, la simulación desde el, desde el propio FM3 Y aquí lo que controlo es... Yo, por decirlo de alguna manera por le vale. pues abro el tono a tope y para blues, para pop si le me meto ahora mismo voy a meter un efecto de, de Cholos a ver si lo tengo por aquí vale Y suena de puta madre, ¿vale? Ups. Que lo quiero bypassar, no quitar. Esperamos vale, este sonido puro y duro. Distorsión. Puedo jugar, este sería el sonido de distorsión para solos, ¿vale? Porque está a tope el volumen. Pero Puedo bajarle un poquito el... Sin llegar a, a, a tenerlo limpio, como aquí... Puedo simplemente bajarle aquí y tengo un sonido, digamos, más crunchy... Y cuando quiero hacer el solo, pues subo el volumen... Aquí. ¿eh? Ojo, el cacharro también tiene mucha culpa. El cacharro que por cierto tengo estado en adición, que es adicción y adicción, que es esta parejita de, de un monitor autoamplificado. Este de aquí, el, el que estoy señalando ahora mismo, es, es activo y el que está aquí es pasivo. Entonces lo tengo puesto en estéreo y esto pues me da un, un gran orgullo y una gran satisfacción. Vale. Siento ahora mismo el rey del mambo. Eh, ya no molesto más. Con Dios. I'm <laughs>